Roberto Rosario Roberto Rosario El pana de Roberto Tocayo Y familia de Roberto Se va No, no, ese, ese no, es, ese, de leonés, ¿no? Eh, ¿Cómo que el toque huele a No es familia tuya? ¿Y ¿Qué es esto? ¿Y eso qué importa? Entonces, Tú no quieres saber Entonces Y tu amigo Juan Compré ¿eh? Y tu amigo Lupe Núñez ¿eh? ¿Eh? Andrea Costa Son gente de leonés. Son gente de, de, de Lionel. Eh, no, esa es la foto de Lionel. Esta es la, esa es la primera noticia. La, la segunda noticia. La primera noticia es que Roberto Rosario, quien fue presidente de la Junta Central Electoral, miembro del Comité Central del, del PLD, renunció. La gente le dijeron: Ok, está bien, vete, ya. O sea que a nadie le importó eso, ni al PLD le importó eso, ni a la gente de Danilo le importó que usted renunció, porque la gente de Danilo lo, lo vieron a usted como que usted se fue y no se fue nadie. Según en las redes sociales, las personas están comentando. Porque nadie ha dicho, nadie se ha referido al tema. Roberto Rosario renuncia de, del PLD. Le preguntaron que si un ejemplo, Leonel no renunciara del PLD. Si, ¿Qué pasaría? Él dijo que aún así, el Leonel quedándose en el PLD, él se va. Así que se va Roberto Rosario y bye bye. Eh, vamos con la otra información y también sobre el caso de Leonel Fernández y es que las personas se preguntan, ¿qué pasaría si Leonel Fernández saliera del PLD? ¿Pudiera ser candidato de otro partido? La constitución se lo permite. Según una reseña del Listín Diario, Leonel Fernández planteó que fue víctima de un fraude digital durante las votaciones, el control automático y la transmisión de los votos. Dice que más personas votaron por él que por su oponente, a quien en la Junta Central proclamó eh, como ganador eh, candidato a presidencia de la, del Partido de Liberación Dominicana. Aunque no puede poner una prueba teórica por el costo de 10 millones, la auditoría forense solicitada y el tiempo que conlleva su realización, la cual imposible, imposible en el calendario electoral. No solo de, eh, desligita, de, deslegitimarlo, perdón, sino que también le quitarían la candidatura a... ...a Gonzalo Castillo de ser cierta su, su versión, o sea que eso es sumamente imposible que se haga una auditoría para evitar. Ahora muchas personas preguntan, ¿podría ser leonel Fernández un candidato para el 2020 en otro partido a pesar que él saliera de ese? Según la Constitución y según algunos juristas dicen, una parte dice que no, que es imposible que Leonel Fernández eh, sea candidato. Así lo expresó Martínez Pozo en un tuit donde dice que hay un artículo que especifica que si un candidato que haya pedido sus primarias... En, un, ...en una contienda electoral de, ese, de esa misma desarrollada... ...no puede ser candidato de otro partido... ...porque por eso se evitó lo que se llama el transfugismo porque antes se usaba mucho eso, pero por eso fue que esta ley fue creada para eso. Otros dicen que no, que es un derecho constitucional, que no se le impida a un candidato ser, eh, a una persona ser candidato, que se le estaría eh, irrumpiendo eh, sus derechos legislativos. Pero qué pasa? Según expresó también otro candidato, creo que el, el senador de, de una el senador de una provincia expresó que si el tribunal accediera a esa, esa a esa teoría que dicen muchos de que por derecho de, de ser humano eh, de, de, de, de, de querer de derecho individual de, de una persona que quiera hacerlo eh, se le violenta a Leonel Fernández si se le pudiera aprobar que él fuera candidato entonces todos los candidatos que perdieron pudieran ampararse a esta a esta decisión del Tribunal Constitucional entonces eso evitaría que eso haría que muchos candidatos que ya perdieron y que salieron en la primaria pudieran también ser candidatos, aparte, e igual que leonel Fernández. Así que está, es un debate sumamente interesante. Eh, muchos profesionales del tema van a abordar un poquito más. Usted puede leer el artículo completo que está en nuestro portal Telenor, escrito por el Listín diario. Así que las personas sigan aquí en, en Telenor y sigan con el toque de mediodía, que esto se pone cada día más caliente. Ya ustedes saben que... Dios sabe que Roberto me cobró a mí ese dinero cuando yo no lo conocía. Así que ya ustedes saben, denle para allá.